Somos una comunidad de emprendedores comprometidos en tu crecimiento que busca darte nuevas oportunidades de negocios a través de una formación de alto nivel herramientas de marketing y un equipo detrás para apoyarte Únete a BORLUF ¿Qué estás esperando?